Desde la Asociación Española de la Carretera trabajamos por un mundo más igualitario, un mundo sin brechas y sin techos de cristal. Por eso hoy, Día de la Mujer, queremos rendir homenaje a tantas profesionales que desde nuestras empresas y organizaciones asociadas, Consejo Directivo, Consejo de Redacción de la Revista Carreteras y tantos foros en los que participamos ponen en valor cada día este sector. Nuestras consejeras, 1999 Concepción Alzola, 2004 Mercedes Aviñón, 2005 Antonia Saez, 2012 Rosario Cornejo y Paloma Gázquez, 2013 Ana Ranz, 2014 Ana Isabel Blanco, 2016 Ofelia Manjón Cabeza y Eugenia Doménez, 2017 María Consolación Pérez, 2018 Gloria Ramos. Mujeres miembros del Consejo de Relación de nuestra revista. 1999, Mercedes Aviñón. 2008, Paloma Tello. 2013, María Dolores Cancela y Fuencisla Sancho. 2016, Margarita Torres. 2018, Rosalía Bravo y Ana Serrano. La Asociación Española de la Carretera siempre ha sido un punto de encuentro para trabajar por unas mejores carreteras para un mundo mejor. Mujeres y hombres sin distinción tenemos mucho que aportar. Por eso desde la asociación soñamos con un futuro en el que no tengamos que reivindicarnos, un futuro en el que el 8 de marzo sea un día de fiesta y no de lucha para defender nuestros derechos.